Principales y una de las necesidades de la puesta en marcha de la red de solidaridad. Nosotros lo que nos hemos planteado, muy a grandes rasgos, unos objetivos, eh, como decíamos, que era el establecimiento de una red de solidaridad que dé respuestas a la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras, cubrir la ausencia de políticas públicas generando programas de solidaridad. Esto es importante también aclarar que, aunque digamos que queremos cubrir lo que no hace el Estado, lo lógico es que la red desapareciese algún día. ¿Vale? Porque, bueno, para que aquel que me diga que, que si queremos suplantar al Estado de tal, pues oiga, mira, ahora mismo queremos tenemos que hacer lo que no hace el Estado capitalista. Nuestro objetivo algún día será desaparecer, pero eso será cuando realmente hay unas relaciones diferentes, cosa que todavía yo, por ahora, veo muy difícil dada la situación en la que nos encontramos. Ese sería el ideal, que no tuviésemos que existir, pero es evidente que eh, no podemos seguir impasivos o impasivas frente a, a la realidad que nos, que nos genera el día a día. Desarrollar también economía social, eso es una de las partes que luego si queréis más en el debate lo iremos viendo ya por las experiencias concretas que hay y capacitarnos como trabajadores y trabajadoras para hacer socialismo, del socialismo una praxis del presente, es decir, una, como yo decía también, una forma de relacionarnos eh, en el día a día. ¿no? Por eso estamos desarrollando programas de solidaridad según la necesidad de cada ámbito, ahora a esto entramos un poco más y también en el debate lo que queráis plantear. Colaborar con los movimientos sociales y generar procesos de convergencia en luz de las luchas, eso tiene que ver con lo que decía Esther antes. Nosotros no podemos llegar a un sitio y decir, vamos a hacer la red de y todo el mundo hacerla. No, mira, a lo mejor es que hay muchos pueblos que la gente ya lleva mucho tiempo organizándose. A lo mejor es que nosotros no hemos sido capaces, entre nosotros y nosotras, de darnos cuenta de esta realidad y no nos hemos organizado. Y eso también es necesario hacer esa autocrítica, es importante hacerla. Porque al final, si no, vamos a un sitio y decimos, no, a ver, a ver, a pongo usted la red de que como tengo el logo más bonito que el suyo, pues mejor que lo haga así. ¿no? Mira, hay gente que ya lleva mucho tiempo haciendo eh, despensa de alimentos. Nosotros pues llamamos despensa social de alimentos por pues no llamarlo banco de alimentos, pero bueno, son cosas de que intentamos también cambiar el lenguaje. Eh, también hay mucha gente que hace comedores populares. También hay mucha gente que ya viene de hace, de hace tiempo haciendo eh, huertos comunitarios en muchos sitios. También hay mucha gente que hace grupos de consumo en su barrio y en, su, y en sus locales hace mucho tiempo. A lo mejor hay que aprender de ellos y de ellas. Y a lo mejor hay que empezar a través de la experiencia de redes de solidaridad a intentar confluir en esas experiencias y unas veces a plantear cuestiones que pueden ser interesantes y otras veces a aprender de los compañeros y compañeras que ya llevan mucho tiempo planteando. Y eso también es importante y necesario pensarlo y también meditar a la hora de poner en marcha la red. Y por lo tanto impulsar también eh, eh, tanto la autoorganización como reforzar nuevas relaciones económicas basadas, como decía, la igualdad y el reconocimiento al valor del trabajo nosotros hemos puesto diferentes programas de solidaridad en marcha esto no, no, no es necesario que se reproduzca en los sitios donde lo queráis crear o si lo planteáis en Valencia o allí donde sea o sea, nosotros los programas de solidaridad los hemos hecho haciendo un análisis de la realidad concreta nos hemos dicho, vamos a ver, en este municipio en esta ciudad, en esta localidad en este pueblo donde queramos ¿qué problemas hay? ¿qué problemas tiene la población? ¿qué servicios sociales se han cargado claramente? ¿cuáles son los servicios públicos que han destruido? eso es lo que hay que hacer para preimplantar la red de solidaridad. y dos ¿Qué gente está trabajando el programa de solidaridad? ¿O qué gente está trabajando la solidaridad y el autoapoyo en, en cada uno de nuestros ámbitos? Eso también es muy importante, como decía antes. Hablamos de soberanía alimentaria. Como yo decía, hay sitios donde ya se ha puesto en marcha defensas de alimentos, banco de alimentos, como lo llaman otros sitios, que están funcionando muy bien. Nuestra diferencia, y ahí viene la parte metodológica, y ahí viene el tema del trabajo real. Nosotros no queremos puertas en los locales, no, colas en la de los locales. no queremos una cola de 200 personas ahí preparando bocadillos. No queremos eso. Nosotros queremos que las personas... Que nosotros y nosotras consigamos los alimentos, pero que nos organicemos entre todos y todas para que al día siguiente, si han venido 5, 10, 15 familias o hemos venido 10, 15, diez familias porque tenemos problemas, sepamos cómo vamos a conseguir los alimentos dentro de una semana. Y todos y todas trabajemos para conseguir esos alimentos. A lo mejor llega un momento que hay que ir al centro comercial a quitarse, puede ser. Pero eso es un proceso de poder. Y eso es un proceso que viene de que las personas que están afectadas por la crisis tomen la decisión de dar una salida. Pero no solo vamos a decir nosotros y nosotras que estamos en una situación u otra, la gente es la que tiene que tomar la decisión. Y la gente es la que tiene que asumir eh, la solución también del problema. Mm -hmm. Hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de despensa de alimentos, pero también estamos hablando ya en sitios como por ejemplo en Cantabria, los compañeros también de Murcia que lo están planteando y los compañeros de Aragón también, ya están eh, accediendo a terrenos. Esto es muy importante porque, por ejemplo, la gente, los compañeros de la compañía de Cantabria han creado un programa que es un huerto solidario, que dice, bueno, yo no me acuerdo exactamente del lema, es yo lo trabajo, yo lo consumo, eh, yo lo produzco, yo lo trabajo, yo lo consumo. Eh, ellos han creado a, tra a través de una despesa social de alimentos. Con la gente que vino, las personas que recogían sus alimentos, hubo una persona que le cedió un, un terreno y a partir de ahí están trabajando ese terreno. Con ese terreno se está trabajando también esa seguridad alimentaria, el tener esos alimentos en mejores condiciones, no tener que depender de las multinacionales y a partir de ahí también se está viendo que se puede sacar un excedente. A partir de ese excedente también se va a poder intentar generar economía social, es decir, poder vender ese excedente o poder repartirlo entre más familias. Y eso también es importante. Apoyo a la educación pública. Esto es evidente. Eh, en este sentido hay muchas AMPAS, asociaciones de madres y padres que ya están organizados y organizadas, pero es importante eh, trabajarlo porque va a haber en el curso 2013-2014 muchos problemas. No solo va a haber problemas con los recortes eh, en, en la beca de comedor o en el tema de ayuda de libros, que es una prioridad y es una necesidad que tiene. Vamos a tener problemas con el tema de la ropa, porque ya las familias tienen problemas para comprar la ropa de siete días a la semana a sus hijos y a sus hijas. Eh, pero es que. Eh, ya empezamos a tener un problema muy serio en este país, que nadie dice, que es un problema de malnutrición infantil. Y claro, eh, así y tal, pues los indicadores, dentro de los países de la Unión Europea, España está en el penúltimo puesto. Es un informe UNICEF del que estoy hablando. Todos los datos que yo os he dado son datos de la EPA, son datos de la Agencia Estat Europea contra la Pobreza, sí, que no son organizaciones revolucionarias que han dicho los datos, que no son agencias... Eh,